Buenas desde donde quiera que nos estén siguiendo. Hoy tenemos un día un poco extraño en cuanto al clima. El cielo está plomizo y todo apunta a que habrá lluvias intermitentes, aunque todavía no se han sucedido. Esperemos que si empieza a llover no dificulte mucho la acción durante el partido y podamos disfrutar de un espectáculo en condiciones. ...una imagen para quedarse embelesado. ...sin duda, uno de los estadios más impresionantes... ...de esta parte del mundo. ¡Y da comienzo el encuentro! El Chievo Verona lleva cinco partidos sin perder en su casa... Le pega duro. Ha entrado. Gol. Una precisión de cirujano. Hasta dos porteros juntos habían sudado tinta para interceptar esa pelota. ¿eh? Perfecta medición de los tiempos y precisión. Sobre todo precisión de un disparo impecable. Marca su segundo gol de la temporada. han puesto por delante a las primeras de cambio. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Y la juega hacia la izquierda. Intenta la genialidad. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Tienen la oportunidad de contraatacar se largo hacia adelante. ¡Pase genial! Retrasan el balón y vuelven a empezar. El Kievo Verona se pone por delante. ¡Qué primeros minutos! Ahora que han marcado, tendrán que seguir buscando la meta rival para matar el partido. ¡Prefiere jugar! El Quievo Verona trata de crear juego, un pase realmente fuerte hacia arriba. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, lo que les da una ventaja de 1-0. ¡Ha cortado el envío! La juega en corto. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Decide sacarlo en corto. Busca entrar por el medio. El Chievo Verona trata de crear juego. Está ahí para despejar. El Chievo Verona la recupera y vuelve a la carga. Verami está de vuelta en el once inicial después de perderse varios partidos. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Mete un centro. ¡Oh! Se la ganó por los pelos. Abre el juego a las bandas. Grandísimo control. Ha llegado bien al área pero al final le han robado el esférico intenta filtrar la pelota la manda bien lejos para alejar el peligro bonita pared balón arriba Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? la mirada que le ha soltado a su compañero. ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área. Se va hacia arriba.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 El Kievo Verona sale victorioso del primer tiempo en un partido entre iguales La emoción está servida eh, la ventaja es mínima Y ya hemos empezado El Kievo Verona va un gol por delante El portero despía con seguridad el balón Balón en largo Buena salida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 ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡La manda arriba! ¡Pero qué bien la defensa! ¡El Chievo Verona trata de buscar esa chispa! ¡Qué buen control! Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla ¡A buen puerto! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. Nah, por ahí no tiene nada que hacer, nada. ¿eh? Gira, cuelga. Para antes no de que insistir en ese tipo de jugada, justo. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Te doy toda la razón, Carlos. ...busca una buena jugada. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Despeja como puede! ¡Pandev! ¡Esta es la buena! ¡Si quieren ganar! ¡Ahora! ¡Ahora es el momento! ¡Nada es como darse de cabeza contra un muro! ...está causando estragos por la banda izquierda. ¡Muy bien! Cortando una jugada peligrosísima. Decide mandarla hacia adelante. La controla y tiene espacio. Vaya trasiego está moviendo en esta frontal. ¿eh? Sí, he notado que los jugadores están bajando más para recibir el balón. Están complicando de mucho ¡Ah! Le van a molestar por esa falta. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla.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 Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Tira! Podría haber supuesto el 2 a 0. Una gran intervención que sirve para que su equipo pueda seguir soñando. Buena parada. Se encargará del lanzamiento. La toca en corto. Intenta despejar la pelota. Esperemos que nos acorden de esa jugada más adelante. El guardameta la manda lejos. subir el ritmo. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Balón para arriba. La victoria ya es prácticamente suya. Solo queda que el colegiado pide el final. Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una picia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? Gol. Juega hacia la banda. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Puede intentar un centro a la desesperada! ¿Consigue? Han sacado esta falta que puede ser la última ocasión del partido. Parece que ha sido fuera del área. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Muchas gracias, señor Martínez. y bienvenidos a todos a esta noche lluviosa como bien anunciaban los hombres del tiempo por suerte la lluvia ha dado paso a unas condiciones climáticas algo más normales y todo ha ido bien en hora como mucho los aficionados han tardado un poco más de la cuenta en llegar a sus asientos por culpa del viento y el suelo todavía está por secarse pero más allá de eso todo va igual de bien que cabría esperar en un día con condiciones normales la famosa tribuna curva sur de Milán es uno de los mayores santuarios de este gran deporte. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. El Milán es oficialmente el conjunto más prolífico de cara al gol esta temporada. Halilovic, Lucas Paqueta, Halilovic. El Milan trata de crear juego. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Optan por retrasar esa pelota. El Chievo Verona lleva ya cinco partidos sin perder a domicilio. es... ...más que respetable. ¡La manda al centro! ¡La pone desde atrás! El Milan hizo gala de un gran espíritu de lucha... ...en un derby muy físico y que acabó en empate. ¿Tendrán mejor suerte hoy? ¡Balón arriba! ¡Puede tener ocasión si llega al centro! ¡Prueba suerte! ¡La pone! ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Remata! La ocasión parece una repetición del fallo anterior. El Diego anda llamando a la puerta del gol. eh A este paso acabarán marcando. Manda arriba. Se hace con ella. Lucas Paqueta. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición. ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Intenta Phil. Prueba el disparo. ¡La metió! ¡Gol! ¡Ya está! ¡El Kievo Verona se adelanta en el marcador! ¿Alguien pensaba que no iba a marcar? ¿Alguien tenía dudas? Parece como si lo hubiera hecho mil veces. Y se abre la lata. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. Les pide a sus compañeros que se la pasen. Lucas Paqueta, Samu Castillejo. Intenta la genialidad. Ojo a ese balón. ¿Llegará hasta él? Va a ser que no. Busca una buena jugada. Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0. ¡No perdona! El asistente lo marcó carito. Estaba en fuera de juego. Y el árbitro anula el gol. Su alegría no duró mucho. ¿eh? El auxiliar levantó la bandera. Puede que fuera muy justo, pero la decisión yo creo que es correcta. Manos a la cabeza mezclados con gestos de alivio y el balón vuelve a rodar sobre el campo. El portero la manda lejos. La pone desde atrás. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Balón en largo. Se va hacia arriba. Lanzamiento de falta para el Milan. Ya había recibido una última advertencia con anterioridad. El portero saca en largo. no encuentra a nadie con quien jugar, pero qué bien la defensa. La sal avanza por el centro. Biglia, Halilovic, Sabo Castillejo busca una buena jugada. Halilovic consigue imponer su físico.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 El árbitro indica el comienzo de la segunda parte el Kievo se enfrenta a un gran dilema, o buscan el segundo, los primeros minutos de la segunda parte o, o a jugar a desquiciar al rival que también puede funcionar ¿eh? yo he visto muchos partidos y, y el último enfoque es el más peligroso ¡Pueden! ¡Menudo disparo! ¡Les han perdonado la vida! El pase no estuvo acertado pero ojo al perito que tuvo con verlo, ¿eh? ha estado muy atento La juega en corto. ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! Logra despejarla. El Kievo Verona lleva cinco partidos impresionando con la gran fortaleza de su defensa. ¡La controla Ibrahimovic! ¡Se está mostrando muy sólido! El Kievo Verona trata de buscar esa chispa. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Quiere subir el ritmo. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. El Kievo Verona trata de crear. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta.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 La sal. El Milan trata de crear juego. Samu Castillejo, Halilovic. Balón para arriba. Hernández. La cuelga al área. Había más fuerza que intención ahí. Buen robo de balón y contragolpe. Se lanza al ataque. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. La mete al área. Y la lanza en largo. Si yo fuera el delantero, es que me pondría de los nervios, ¿eh? Es que no llega un solo balón arriba. La calidad de los pases tiene que mejorar mucho. La sal. para a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. Bueno, así, asediando al área de rival, es la única solución que se me ocurre. Te doy toda la razón, Carlos. ¡Oh, sí ah! Puesto a su rival Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Ahora hay una cosa clara, ¿eh? la defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Ibrahimovic La sal Llega y se la lleva de calle Esperemos que nos se acuerden de esa jugada más adelante Una exhibición de toque Espectáculo para la grada que la defensa se ha quedado dormida la verdad ha sido una picia tremenda y lo saben ojo ¿eh? decide mandarla hacia adelante se están quedando sin tiempo ya tienen que mover mejor la pelota mover mejor la pelota Lucas Paqueta Lucas Paqueta ¡Oh! se va desviado pero por qué poquito Ahí van los cambios que estábamos esperando. Parece que tenemos un doble cambio. Parece que el entrenador no lo ve claro y busca cambios importantes. Arana. El Quiedo Verona trata de buscar esa chispa Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento El árbitro pita final El encuentro ha terminado Han ganado por la mínima Y se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado insuperable se fueron al descanso con ventaja y supieron mantenerla hasta el final. Mucho mérito. No ha sido muy vistoso, pero una victoria al final es una victoria. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios. No, gracias a ti por invitarme.